Quería decirle dos cosas, dos cosas que tienen que ver con lo que aquí está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una comunidad que se constituye, que es eso, esta vida conjunta común que tenemos. Y además está pasando, en el fondo lo que yo quiero decirles, no dejemos de tener un sueño, no dejemos de tener un sueño en un mundo que es cruel, que es individualista, no dejemos de tener un sueño y que siempre los mejores sueños son conjuntos con otros, como el amor, como, como este, formar una pareja, como tener hijos, como enseñar. Siempre los mejores sueños son con otros. Y lo que estamos viviendo acá hoy es un sueño que nosotros tuvimos cuando empezamos hace 23 años con esta universidad. Y ese sueño era que los jóvenes lideren las cosas más vitales que pasen en esta universidad. Y estos chicos que están a mi lado son el sueño que nosotros tuvimos. Por eso que soñar es posible y los sueños se concretan. Muchas gracias a todos.